¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy, soy el Freak y bienvenidos a un episodio de Reacción de Boku No Hero Academia En este caso es sí, el episodio número 6 de, de Boku No Hero Estamos tratando de ponernos al corriente, lo sé, no he recibido videos hace mucho y, y lo lamento muchísimo chicos, ustedes saben que tengo un trabajo de oficina El cual a veces no me permite tener suficiente tiempo para hacer este tipo de videos tan largos de casi media hora eh, y vaya, mi trabajo, el canal y otras cosas personales obviamente me reduce muchísimo el tiempo en especial en entre días de entre semana pero bueno estoy tratando de ponerme al corriente porque algunos de ustedes me estaban preguntando dónde están los episodios de reacción de Boku no Hero y bueno estamos en el episodio 6 ahora no se olviden chicos que eh, no puedo subir vídeo completo a youtube debido a los copyrights pero puedo hacerlo a una segunda plataforma en el cual el link va a estar aquí en la descripción en youtube solamente puedo utilizar una un tipo de resumen para poder subir el, el video y en la plataforma va a estar el video completo de sus 25 minutos más o menos así que bueno chicos acompáñenme a ver este episodio y por cierto chicos estamos muy muy cerca de llegar a los 800 seguidores así que agradecería mucho su suscripción de verdad me ayudaría muchísimo a, a, a cumplir esta meta de verdad lo, lo apreciaría muchísimo si ustedes lo hacen, me hacen esto posible llegar a los 800 seguidores muchísimas gracias chicos vamos directos al episodio Ok chicos, aquí vamos, este es el episodio número 6 De verdad me gusta mucho el opening El tipo realmente fue creado únicamente para eso Bueno, todos los estudiantes tienen una razón muy buena para ser un no. No, no. Ayudar a sus familias, superar a sus sí mismos o simplemente tienen esa meta desde niños Pero el único y que tiene la razón más hueca de todas Es Gatchan El, el principal enemigo de, de Midoriya es Gatchan es... No no sé, ¿por qué quiere ser un héroe? ¿Nunca ha tenido una razón? ¿Qué? Ok, no. ¿Tan fácil fue engañarles? ¿En <risa> serio? Sí, sí, por supuesto, tienen que... es un requisito obligatorio. Me encanta la confianza con lo que lo dice, maldito bastardo. Okay. Hay algo con este tipo De verdad no tengo una buena espina con este tipo No he hecho nada para destacar, lo siento O sea, es una pelea hasta el final Alguien se rinde o sale, sale vencido. No hay otra forma de ganar. Eso es cierto. ¿Se rendió? Oh, oh, ok. Pensé que se había dicho que se rendía.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 ¿Qué Okay. Ok, realmente me suena que es algo relacionado a su voz O mejor dicho, a escuchar la voz de alguien para después utilizarla de cierta manera Me suena que ese es su, su, su poder Pero bueno chicos Voy a dejar el episodio hasta aquí, muchísimas gracias por haberme acompañado, no olviden suscribirse al canal, de verdad estamos en la, en la recta final hacia los 800 seguidores, es una, una meta que realmente quiero lograr y, y definitivamente me haría muy muy feliz poderlo conseguir, muchísimas gracias por todo chicos, de, no olviden dejar su like y esperen el siguiente episodio, sé que me se ponen al corriente poco a poco con la serie, pero durante esta semana estaré publicando varios videos para poder llegar hasta el episodio 9 que es el actual. Y, y poder llegar al 10 Junto con todos los demás Que es donde está actualmente la serie Así que muchísimas gracias por todo chicos No olviden dejar su like Y suscribirse al canal si lo desean Y yo los veo en la siguiente Soy Luiseló Freak Bye bye